fue un tercer encuentro ya con, con evaluadores de proyectos de curriculización. Eh, los amigos de UDELAR, de Universidad de, de Avellaneda y de Rosario están, estuvieron presentes. Es interesante mencionar que el grupo viene siguiendo desde la primera evaluación, que fue hace un año, la evaluación a mitad de camino, que fue hace unos meses, y esta que sería la tercera, en donde se presentaron los informes finales y los evaluadores lo analizaron. Digo, Vienen siguiendo el grupo de, de curriculización que participó en la primera convocatoria. Son 10 equipos este, que ya por tercera vez consecutiva eh, son abordados y evaluados por el, el grupo de amigos de estas universidades que mencionamos. Los objetivos de esta jornada están orientados eh, a discutir y debatir y un poco un espacio de, de reflexión acerca de, la, de las prácticas curriculares, de estos procesos de extensión que se vienen desarrollando en la UNER, eh, que permiten bueno, este el encuentro entre los docentes, los estudiantes, eh, el graduado, el no docente, en poder discutir eh, las políticas de extensión y sobre todo estos procesos de curricularización que nos, nos vienen... A, a permitir, de alguna manera, eh, el trabajo articulado entre la universidad, organizaciones, clubes, instituciones de la sociedad civil, eh, que fundamentalmente permiten eh, poder visualizar las problemáticas y sobre todo el abordaje de la universidad y del de, crecimiento académico tanto de docentes como de estudiantes. Lo que se pretende es trabajar en conjunto con los proyectos, no ser esa evaluación que te dice está mal esta vez, sino crear este diálogo de saberes, ¿no? este intercambio donde aprendemos los evaluadores y aprenden aquellos que son evaluados. Yo creo que lo que se pone acá un poco en debate y en la reflexión es justamente el rol del docente, el rol del estudiante y en definitiva discutir el modelo político de universidad. Los estudiantes no son objetos, los alumnos no son los profesores no son objetos, en el territorio no trabajamos con objetos, trabajamos con sujetos que están atravesados por emociones, por sentimientos, por frío, por hambre, por calor, por necesidades, con lo cual nosotros decimos que hay sujetos de formación que son los estudiantes, ¿no? que vienen para eso, vienen a formarse, vienen a aprender. Y el docente que tiene la obligación de transferir esos conocimientos, pero también de seguir aprendiendo porque la formación es continua. Por eso decimos que hay un universo de sujetos, el cual hay que identificarlos y trabajar en función de lo que pretende ese sujeto. Nosotros hoy tenemos una formación esencialmente técnica, inclusive en algunas disciplinas humanas y sociales. Eso hace pensar de que nosotros deberíamos romper lo que se denomina por algunos autores la fábrica de profesionales que es la universidad y pasar a tener espacios de formación universitarios críticos capaces de construir ciudadanos al servicio de la transformación de la sociedad. La extensión debería posicionarse de una concepción crítica junto con los movimientos sociales organizaciones de seres populares, las grandes masas de población no organizada que hoy sufre las condiciones de los procesos de capital históricos. Ese me parece que es el rol de estas de estos encuentros. Nosotros estamos discutiendo a 100 años de la reforma, ¿no? decimos no podemos estar igual que hace 100 años y tener las mismas condicionantes que teníamos hace 100 años. Entonces hablamos de una integralidad, de un nuevo acto educativo, de que no se pueden disociar estas funciones, como tampoco se puede hablar hoy por hoy de un proyecto sin transdisciplina o interdisciplina. ¿Por qué? Porque los problemas que nos presenta la sociedad son interdisciplinarios. Entonces nosotros hablamos de prácticas académicas convergentes, trabajamos sobre eh, proyectos participativos para la producción de conocimiento, trabajamos sobre la resolución de problemas y es donde pensamos que realmente debería apuntar esta nueva universidad. con la presencia de Humberto Tomasino, Jorge Castro y otros referentes, nos permite discutir y reflexionar respecto de la actividad de extensión. Y otro, otro aspecto que me gustaría poner de relieve, más allá de lo específico de la curricularización de la extensión, es el lugar de debate y reflexión sobre la universidad toda y su compromiso político que está teniendo lugar en este momento en la función de extensión. Nos aporta y y nos desafía y creo que eso no, nos mantiene movilizados y a su vez eso nos va a ir marcando también el camino a seguir en esto de la curricularización. Como tarea, bueno, nos queda llevarnos a nuestra facultad y poder comentar esta experiencia y tratar de, de fomentar esta actividad que es una obligación por parte de la Universidad llevar la extensión adelante y poder, bueno, terminar trabajando no para la comunidad, sino con la comunidad de nuestra provincia. Nos parece que la, la extensión es una herramienta sumamente necesaria en la formación del profesional eh, y de los, de los estudiantes de la universidad pública. Creemos que es una de las herramientas fundamentales, eh, formativas, y así también manifestantes del compromiso social que debemos tener como eh, partícipe de la educación pública y creemos que la curricularización sería una puerta muy interesante hacia entender esta forma, esta herramienta, esta manera de entender la, la formación de los estudiantes eh, como una eh, tan válida o tal vez más válida que el, que el resto, como la investigación o también la transferencia de conocimiento. Nos parece muy interesante poder discutirlo junto con docentes eh, empezar a discutir estas prácticas y, y ver el compromiso para, para una universidad eh, que sea más transformadora. Creo que funcionamos así, creo que hubo una muy buena discusión, que presentamos algunas cuestiones que tuvieron que ver con los 10 proyectos que se relacionaron durante estos años y se van hasta fin de año. Y bueno, por eso estamos muy contentos ¿no? de poder ser uno más de los compañeros que intenta repensar nuestras universidades públicas al servicio de la grandes mayoría de la población. Para nosotros es, es realmente un, un placer y un honor tener a estos amigos aquí porque han iniciado el, proyecto, el proceso de curriculización en, en América y son realmente expertos en la materia. Un, un, un encuentro muy valioso para nuestros extensionistas que están en curriculización y esperamos este, que se repitan prontamente, los volveremos a convocar porque entendemos que eh, los equipos que comienzan... Tienen que ser seguidos, de cerca, guiados, porque son caminos no recorridos previamente por, por la Universidad Nacional de Río.